A los sorteos de esta noche, el primero es el Pega 2 boleto en mano si jugó para alguno de los sorteos de esta noche le deseo mucha suerte, llega el primero para el Pega 2, comienza con el 4, el 4 el segundo anótelo, es el 6 el 6, el número ganador de Pega 2 es el 4, 6, repito el número ganador, el 46 veamos cuáles son los números del Pega 3 Suerte a los jugadores de Pega 3 en el sorteo de noche. Vamos a ver los números. Llega el primero para el Pega 3. Es el 9. El 9. El segundo es el 0. El 0. Y cerrando Pega 3 es el 5. El 5, el número ganador en Pega 3 es el 905. Repito, el número ganador el 905. Ahora, veamos cuáles son los números del Pega 4. Suerte a los jugadores de Pega 4 en el sorteo de noche. Esta noche comienza con el 6. El 6, el segundo. Es el 2. El 2, el tercero para el Pega 4. Llegó. Repitió el 6. El 6 y cerrando Pega 4 es el 0. El 3.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 Pasaremos al sorteo de Loto Cash que esta noche juega un premio de 900 mil dólares. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Busque su boleto. Si jugó Loto Cash para esta noche. Mucha suerte. Viene ya el primero. Anótelo. Es el 12. El 12. El segundo es el 18. 18. El tercero llegó es el 4, el 4. El cuarto ya está aquí, es el 9, el 9. El quinto en camino es el 17, el 17 y en... Llegó, es el 3, el 13. Los números ganadores esta noche en Loto Cash son 12, 18, 4, 9.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 Es el 1, el 1. El tercero llegó, es el 35, el 35. El cuarto es el 3, el 3. El quinto en camino es el 26, el 26. Y en breve conoceremos cuál es el bolo cash de la doble revancha. Es el 2, el 2.